Me están informando que eh, eh, está programada un, un acto de por parte de Stefan Gandler. ¿Qué pasa entonces, Stefan? Bueno, vamos a empezar. Bueno, entre, había entre Bolivia Chifre y yo muchas cosas en común, también algunas que no estábamos de acuerdo, pero una cosa que sí estábamos... Como les decía, los al 100%, si quieren, eh, de acuerdo, o teníamos mucho en común, era la admiración, la cercanía, la inspiración que significaba Bertolt Brecht para eh, los dos, ¿no? para Bolívar y para mí. E incluso hace unos años hicimos aquí un evento juntos eh, donde él hablaba sobre Bertolt Brecht y su estética. Yo también un poquito y luego toqué algunas canciones. Entonces ahorita un poco pensando que cómo puedo participa en este homenaje, o esta, estas mesas o Bolívar Chafería, propuse que, sí, que recordando un poco este interés común, esta admiración en común, esta inspiración en común que significaba Bertolt Brecht para nosotros, eh, tocar algunas de las canciones de Brecht, que Bolívar Chafería había traducido una al español. La de Jenny, Los Piratas, la traducción que ahorita se está repartiendo no es de Bolívar, la, porque lamentablemente la Bolívar nunca lo pude conseguir, solo sé que existe, que fue publicado en los 60 en una revista ecuatoriana que se llama Pocuña, que no es de muy fácil acceso, eh, parece que era pequeña, pero bueno, algún día ojalá la vamos a encontrar esta traducción. Eh. Ah, hoy, ah, ah, gracias. Ahí parece que Julio, el hermano de Bolívar, la trajo, bueno, no sabía, gracias. Entonces, eh. Sí, entonces quería eh, empezar con una una canción que pensé también mucho en Bolívar. Digamos, obviamente fue escrita en otra época, fue escrito en la época del fascismo, como la mayor parte de estos textos de Bertolt Brecht. Y esta canción, eh, ahí tienen los que alcanzaron copia, no, no hice tantas, pero bueno. Eh, es el texto que se llama en español, A los que vendrán pero voy a tocar solo la segunda y la tercera parte. Porque en la, este texto tiene diferentes versiones y el mismo Brecht, en algunas de las versiones solo eh, usó la tercera y la ter, segunda parte. Eh, no sé, ¿sí tiene más o menos todas las copias o no? Ah. Porque el texto es muy importante, porque el texto es de Brecht. O la otra es que lo leamos en español, ¿hacemos eso o quita mucho tiempo? ¿Quita mucho tiempo? Bueno. A las ocho y media me dijeron, cierro. Sí, ya negocié. Bueno. Entonces, este texto eh, es de la época del nazismo, Si sí les voy a decir rápido el texto, si pocos, porque es importante el texto, voy a decir, es corto. Dice, a las ciudades llegué en tiempos de desorden cuando reinaba el hambre. Me mezclé con los hombres en tiempos de rebelión y me rebelé con ellos. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Mi pan lo consumí entre las batallas, dormí entre los asesinos, practiqué el amor descuidadamente y no tuve paciencia para mirar a la naturaleza. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. En mi tiempo todos los caminos llevaban a la perdición. En mi forma de hablar me delataba al verdugo. Era muy poco lo que podía hacer. Pero los de arriba se sentían más seguros sin mí. Un alemán dice los poderosos. Al menos eso era lo que yo esperaba. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Las cosas eran escasas. El objetivo aún estaba muy lejos. Era muy bien visible aunque yo difícilmente iba a vivir para alcanzarlo. Sobre todas esas frases siempre pensé en estos últimos días en Bolívar. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Y luego la tercera parte, ustedes que saldrán de la misma corriente en la que nosotros nos hundimos, piensen cuando comenten nuestras debilidades en la época sombría de la que se salvaron. Ahí marchábamos, cambiando de país más frecuentemente que de zapatos y a través de la lucha de clases, desesperados de ver solo injusticias y no rebelión. Y sabemos muy bien que el odio a la bajeza también desfigura el rostro. La ira ante la injusticia también enronquece la voz. Hay nosotros que queríamos preparar el terreno para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero, pero ustedes, cuando llegue el momento en que el hombre sea en que el hombre sea una ayuda para el hombre. Bueno, en alemán dice que el hombre no sea el lobo para el hombre, piensen en nosotros con indulgencia. Bueno, esas diferencias de texto es porque el mismo Brecht cambió el texto, pero en la versión que, que mejor me parece que voy a cantar dice el hombre no será el lobo del hombre. No tengo ayudante. <risa> Un comentario antes que empezó con la música, o la música de Aisle A lo mejor se fijaron. La música de Aisler, como ustedes a lo mejor saben, fue hecho junto con la de Brecht, el texto de Brecht, ¿no? En la medida que Brecht eh, hizo el texto, Aisler es la música, se ajustaron mutuamente. No es una música hecha para el texto, sino es un conjunto. Es algo no muy usual. Y Aisler hace un cambio, no sé si lo escucharon, un ¿no? cambio cada rato de tres cuartos a cuatro cuartos, no cambia todo el tiempo el ritmo, dos cuartos. Es parte, ¿no?, de esta inestabilidad de la cual habla la canción. In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung, als der Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Nesse las ich zwischen den Schlachten, schlafen legte ich mich unter die Mörder. Der Liebe pflegte ich achtlos und die Natur sah ich ohne Geduld. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit. Die Sprache verriet mich dem Schlechter. Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden saßen ohne mich sicherer, das hoffte ich. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Kräfte waren gering, das Ziel lag in großer Ferne. Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich kaum zu erreichen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Ihr, die ihr auftauchen werdet, aus der Flut, in die wir untergegangen sind. Gedenkt, wenn du von unseren Schwächen spricht auch der finsteren Zeit, der hier entkommen seid. Gingen wir doch öfter, als die Schuhe die Länder wechseln. Durch die Kriege der Klassen verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch. Auch der hastigen Nierigkeit verzerrt die Zügel. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht Freundlich sein. Ihr ja, aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mähenstehe Menschen kein Wolf mehr ist, gedenket unserer Mitnachsicht. <lacht> <lacht> <lacht> Sí, claro eh, Bueno, una Más política No, no es cierto Esta viene después eh, otra una De una mujer Este era de un hombre Bueno, era de Brecht, ¿no? Y otra una de, digo, era sobre él mismo, ¿no? Era el psiquián autobiográfico. Esta es de la balada de la Hannah Cash. También la tienen en copias los que alcanzaron. ¿Sí, verdad? ¿O no lo copié? Ah, no, ¿verdad? No, esto no lo tiene. Lo siento. Lo tengo yo. ¿Alguien? ¿Alguien tiene bueno, Bueno, o yo lo leo también. Mira, les voy a leer. Esa tradición la hice yo. Bueno, junto con... Sofía, mi pareja. Balada de los piratas. No, perdón. Esto viene después. Ya ven. Balada de Hanakash. Es que también es balada. Balada de Hanakash. Con su falda de lino, su chala amarillo y sus ojos. Esto lamentablemente no lo tiene. Y sus ojos de, de los lagos negros, sin dinero y sin talento. Y sin embargo, con suficiente pelo negro que usa, suelto y le llega hasta los dedos de los pies, sin aún más negros, los pies ella era la Hanakash, mi niño la que se volaba de los caballeros llega con el viento y se va con el viento que va por los llanos y no tenía zapatos y no tenía camisa y tampoco conocía los coros de la iglesia ella era como un gato que, fue, eh, que se fue con el agua en la gran ciudad un pequeño gato gris encapuchado entre troncos de madera entre, entre cadáveres, entre las aguas negras Llevaba las vasos, lavaba las vasos de agua diente, pero nunca se lavaba a sí misma. Pero aún así, la Anakash, mi niño, tiene que haber sido tan pura. Y llegó en una noche a la cantina de los marineros con los ojos de los lagos negros, y ahí se encontró con el H. Kent, con el pelo de topo, el Jack de los cuchillos de la de los mineros, de la cantina de los mineros. Y la dejó irse con él. Y cuando el, el salvaje Kent se rescaba la muga de la cabeza y la miraba con ojos entrecerrados. Entonces, la Hanakash sentía como la mirada, como sentía esta mirada hasta los pies, hasta los dedos del pie. Y se acercaban cada año y entre venado y pescado iban juntos por la vida. Y no tenían ni camina, ni pescado, ni carne, y no tenían tampoco ni siquiera un niño para los, un nombre para los niños. Tanto como uno camina por la nieve el viento, hasta que ya no poder más tanto caminaba la Hanakash mi niño con su amado hombre. y el sheriff decía que es un malvado, y la señora de leche decía que andaba con otra, pero ella decía qué tiene, él es mi hombre, ella era tan libre por ella se llevaba con él y así eh, aunque cojea, aunque, aunque, aunque esté loco, aunque se me golpea, la Yahamash, la Hanakash lo único que le a mi niño era que la amaba, lo amaba. No había techo donde estaba la cuna y los golpes los daban los padres. Iban juntos año con año de una ciudad de asfalto a los bosques y de lo, a los llanos de los bosques. Y aún si soplaba el viento del mar y aún si llovía muy fuerte y aún eh, si todo se inundaba, la Hanakash andaba mi niño con su amado hombre. Ningún vestido era tan pobre como el suyo y no había dormido, domingo para ella» ni paseo de tres al bar de los pasteles de cereza, y ningún pan de trigo en el valle, y ninguna música de armónica, y aun cuando cada día era igual a otro, ella no siempre había, tenía la luz del sol en la cara. Eh, él robaba el pescado, ella robaba la sal, así era la vida es dura. Y cuando cocinaba ella el pescado, los niños sobre los rodillos de él recitaban el catechismo. Por cincuenta años de noche y viento dormían en la misma cama. Esto era la Hanna Cash, mi niño. Dios se la pagará un día. <muchas> mit dem Rock voll Cartoon und dem gelben Tuch und den Augen der Schwarzen Seen ohne Geld und Talent und doch mit genug vom Schwarzer, das sie offen trug bis hin zu den Schwarzen, den Zehen. Das war die Hannah Cashman-Kind, die Gentleman eingeseift. Sie kam mit dem Wind und sie ging wie dem Wind, der durch die Savannen läuft. Und sie hatte keine Schuhe und sie hatte auch kein Geld und sie kannte auch keine Choräle. Sie war wie eine Katze in die kleine Stadt geschwemmt, sie wie eine kleine graue Katze zwischen Hölzernen eingeklemmt, zwischen Leichen in die schwarzen Kanälen. Sie wusch die Gläser vom Absinth, doch sich selber niemals rein, und doch muß die Hanna Cash, mein Kind, auch rein gewesen sein. Und sie kam eines Nachts in die Seemannsbar, mit den Augen der Schwarzen Seh'n. da traf sie Jückend mit Maulwurfsa den Messercheck aus der Seemannsbar, und er ließ sie mit sich gehen. Und wenn der Wüste kennt, den Grimm sich kratzet und blinzelte, dann spürte die Hanna Cash, mein Kind, den Blick bis in die Zähne. Und der Sheriff sagt, dass er ein Schurke sei, und die Miefrau sagt, er geht krumm. Sie aber sagt, was ist dabei, er ist mein Mann, sie war so frei, und sie blieb bei ihm darum. Doch 50 Jahre in Nacht und Wind, sie schliefen in einem Bett, Das war die Hanna Cash, mein Kind, Gott mach sie einmal wett, Und sie kamen sich näher zwischen Wild und Fisch, Und sie gingen feind durchs Leben, Und sie hatten selber weder Wild noch Fisch, Und sie hatten noch keinen Namen für die Kinder, Und sie hatten noch keinen Bett noch Tisch. Solang man geht durch Schnee und Wind, Als dass man nicht mehr kann, Solang ging die Hanna Cash, mein Kind, Nun minnal mit ihrem Mann, Kein Dach war da, wie die gestanden. Für den Eltern, sie gingen so farmen vor Jahr für Jahr aus der Spaß in die Wälder ja und in die Savanne aus den Wäldern. ob seven pfeift auf Regen wind auf so taucht die savan Es ging die hanna Cash, mein Kind, nun mal mit ihrem Mann. Ein Kleid war so arm, wie das ihre war, Und es gab auch kein Sonntag für sie. Kein Ausflug zu dritt in die war, Und keinen Weizenfladen in dem K, Und keine Mundharmonie. Und war jeder Tag, wie alle sind, Und gabs auch kein Sonntag für sie. Es hatte die Hanna Cash, mein Kind, Die Son stets im Gesicht. Der Stall, wo die Fische das Salz für sie, so das Leben ist schwer. Und wenn die Kinder auf seinem Knie den Katechismus her, sagten, dann sagt ein Kind auf keinem Knie den Katechismus her. Doch 50 Jahre in Nacht und Wind, sie schliefen in einem Bett. Das war die Hanna Cash, mein Kind. Gott mach sie einmal wett. Applaus Y otra otra canción de otra mujer, es una canción muy bella. Ah, es la que tradujo Bolívar, la Jenny y los Peratas, porque la traducción no la tienen ustedes, la tendré poco pronto yo. Eh, esta también es muy bonita. Eh, a, ver. a ver, 23, algo está mal, ah no, está en este libro. Eh, <coughs> Esta es de la ópera Los Tres Centavos. No sé si, has vi, si ustedes han visto la película de... de ¿Cómo se llama? Las Fontries, Doc Dogville. ¿La han visto? Está inspirado en esta canción. Eh. ¿Alguien quiere leer el texto? Para los que no, es, no tienen la hoja. No, bueno, yo lo hago yo, Es que me canso mucho. Señores, hoy, ven como hoy me ven fregar los vasos. Y soy quien les hace la cama. Gracias les doy y me dan la propina androjosa de Dolotel androjoso. Pero ustedes no saben con quién están hablando. Y una tarde en el puerto habrá gritos y se dirán, ¿qué gritos son estos? Me verán sonreír mientras friego y se dirán, ¿por qué se sonríe? y un barco de ocho velas y cincuenta cañones habrá atracado en el muelle. Ellos me dicen, vete a fregar, y me dan la propina y la tomo, y las camas las haré, que remedio. Pero esta noche nadie dormirá adentro de ella, de esta cama. Pues por la tarde oirán en el puerto un estrenudo y dirán, ¿qué estrenudo es este? Y me verán asomarme a la ventana y dirán, ¿qué sonrisa tan rara de ella? Y el barco con ocho velas y cincuenta cañones... bombardeará la ciudad. Señora, se acaba la risa... ...porque todos los muros caerán. Será arrasada la, vuestra ciudad. Menos un pobre hotel... ...andrajoso, pulgoso... ...preguntarán quién vive en este hotel. Y me verán salir por la mañana... ...y me dirán, y dirán... ...ella era la que vivía adentro. Y el barco con ocho velas y con cincuenta cañones impabecerá sus mastiles y a mediodía desempacarán cien hombres bueno, cientos y vendrán ocultándose de puerta a puerta agarrando a todos ante, mis, ante mí los traerán con cadenas y preguntarán ¿a quién matamos? y habrá un silencio grande en el puerto al preguntarme ¿quién debe morir? y se oirá entonces mi voz diciendo todos <risa> y orará a cada cabeza que caiga, okay, que caiga, estoy ciego. Y el barco con ocho velas y cincuenta cañones, conmigo salpara. El otro lado es otra cosa. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser waschen und ich mache das Bett für jeden und sie geben einen Penny, ich bedanke mich schnell und sie sehen meine Lumpen und das Lumpige Hotel und sie wissen nicht mit wem sie reden und sie wissen nicht mit wem sie reden. Aber eines Abends wird ein Schrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich stehen sehen bei den Gläsern und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewischt deine Gläser, mein Kind. Perdón, el viento me vuela. Es que no tengo ayudante. Man sagt, gewischt deine Gläsend, man reicht mir den Penny hin unabhängig wird genommen und das bett wird gemacht es wird keiner mehr drin schlafen in dieser nacht und sie wissen immer noch nicht wer ich bin und sie wissen immer noch nicht wer ich bin aber eines habens wird ein getös sein am hafen und man fragt was ist das für ein getös und man wird mich stehen sehen hinterm fenster und man fragt was lächelt die so böse no. Und ein Schiff mit acht Segeln Und mit 50 Kanonen Wird beschießen die Stadt immer. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören Denn die Mauern werden fallen hin Und am dritten Tage ist die Stadt dem Erdboden gleich, nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, er wohnt Besonderes darin, und man fragt, er wohnt Besonderes darin. Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein, wenn man fragt, warum wird das Hotel verschont. Und man wird mich sehen hinterm Fenster und man fragt, die hat darin gewohnt. Und ein Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen wird wenn Mars. Und es werden kommen Hundertgen Mittag am Land Und werden in den Schatten treten Und fangen einen jeglichen Vor jeglicher Tür Und legen ihn in Ketten Und bringen vor mir Und fragen, welchen sollen wir töten und fragen, welchen sollen wir töten. Und an diesem Mittag wird es still, sein, man hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn er der Kopf fällt, sage ich, hoppla. multimita chies mit 8 und mit 50 kanonen wird entschwinden mit nie ¿Seguimos o ya no? Sí, ¿verdad? Entonces, ahorita viene una más política. Bueno, esta también era política, pero no tan obviamente. A ver, ¿dónde está mi No, ese es el viejo, tengo uno nuevo. Aquí. Bueno, la, de la del Frente Unido. Esta es. Eh, esta Brecht la hizo para las Olimpiadas de los Obreros, en 1900, para 1934. De Adorno hay un texto sobre esta canción, es una canción de propaganda política, y aún digo, Adorno lo menciona en un texto, pero aún así es un, no es una marcha, es una marcha sin ser una marcha, a lo mejor se dan cuenta, porque de repente se pronuncia el segundo, el tercero, no el primero. Entonces es una marcha, una marcha muy a la cristiana. Ah, ¿esto lo no tiene el texto? Ese es eh, la... No, tampoco lo tiene, ¿verdad? Eh, bueno, dice más o menos... Y porque el hombre es un hombre... Necesita comida. estómago... Esto no consigue... Comida. Puesto a la izquierda tres, A la izquierda tres. Conozco... Que eh, no sé... Eh, camarada, ¿Dónde está tu lugar? Júntate a las pilas de los obreros, porque tú también eres un obrero. Y porque el hombre es un hombre, necesita ropa y también zapatos. Y porque el hombre es un hombre, no le gustan los zapatos en la cara. No quiere ver esclavos abajo de él, ni amos encima de él. Por esto, izquierda 2-3, izquierda 2-3, como camarada, ¿dónde está tu lugar?, Únete a la Frente Unido porque tú también eres un obrero. Y porque el, proleta, el, proleta, el, proleta, el proletariado es un proletariado, pues esto nadie más lo va a liberar. La liberación de los obreros solo podrá ser la obra de los obreros. Y porque el hombre es un mensch, no necesito algo para comer, por favor, es lo que hace un beso no Das schafft kein Essen her. Drum links, zwei, drei. Drum links, zwei, drei. Wo dein Platzgenosse ist, rein dich ein in die Arbeitereinheitsfront, Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links, zwei, drei. Drum links, zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist, rei dich ein in die von weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist, trae dich ein in die Arbeiterein, he es weil du auch ein Arbeiter bist. Sí, otra política. Había tener política. La resolución de los comunarios, esa sí la tienen. ¿Dónde la tienen? ¿No, no, no, comuneros. ¿Si ¿Sí la tienen todos o también la leemos o ya mejor? ¿No, no la leemos? Bueno, ¿sí? ¿O tú la quieres leer? Ya no la leí porque yo estoy cansado. ¿Y tú Bueno, entonces estas, algunos, si sí la tienen. Resolución de los comuneros. Considerando nuestra debilidad, ustedes. Hacen leyes para avasallarnos. En el futuro las leyes no serán cumplidas, considerando que no queremos seguir siendo vasallos. Considerando que ustedes entonces nos amenazan con fusiles y cañones, hemos acordado temerle más que a la muerte a esta vida amarga que llevamos. Considerando que nos quedamos con hambre, mientras permitimos que ustedes nos roben, vamos a comprobar que solo las vidrieras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 ...considerando que ustedes no consiguen brindarnos un buen salario... ...nos hacemos cargo de las fábricas... ...considerando que sin ustedes podremos bastarnos... ...considerando que ustedes entonces... ...nos amenazan con fusiles y cañones... ...hemos acordado temerle, más que a la muerte... ...a esta vida amarga que llevamos... ...considerando que no confiamos en lo que siempre promete el gobierno... ...hemos acordado, bajo nuestra propia dirección nuestra vida a ser feliz desde este momento considerando que solo obedecen a los cañones ustedes no podrían entender otro idioma nos hemos obligado y eso sí valdrá la pena a enfilar contra ustedes los cañones ah, bonito es la Ya se me de dónde es Ihr Gesetze, die uns knechten sollen, die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr knechten wollen. In Erwägung, dass wir uns dann heben, mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, um ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, wenn wir dulden, dass er uns bestellt, haben wir beschlossen, dass nur Fensterscheiben uns vor gute Brote trennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass ihr uns aneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, um ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass der Häuser stehen. Während ihr uns ohne Bleibe lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, dass ihr uns daneben, mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, um ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, es gibt zu so viel Kohlen, während es uns ohne Kohlen friert, haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen, in Erwägung, dass es uns ein sein wird. In Erwägung, dass sie uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, um ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, es will euch nicht glücken, uns zu schaffen einen guten Lohn. Übernehmen wir selber die Fabriken in Erwägung, ohne euch reicht's für uns schon. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, um ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir der Regierung was auch immer sie verspricht, nicht Traum haben wir beschlossen unter eigener Führung, um er selber gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen, müssen wir dann eben ihres ja wird sich lohnen, die Kanonen auf euch bringen. bueno, una más y terminamos esa es una que gustó mucho a Bolívar bueno, a mí también creo que no vienen las copias espero que ya vimos todo de las copias creo que sí es la canción de la Moldavia que Brecht escribió también en pleno fascismo cuando todo el mundo bueno, casi todo el mundo perdió la esperanza o de plano se fue con los nazis Ahí escribió esta canción. Seguramente ya se enteraron de lo que pasó en Ecuador, ¿verdad? Que hay un intento de golpe de la policía. Bueno, como saben, Bolivia es del Ecuador. Esta canción dice: Al fondo de la Moldavia caminan las piedras. Hay tres emperadores sepultados en Praga. También hay tres golpistas sepultados lo grande no quedará grande y lo pequeño no quedará pequeño la noche tiene 12 horas después ya vendrá el día después ya vendrá el día es, cambiarán los tiempos y los planes gigantescos de los poderosos algún día terminarán y aún si se desarrollan con la violencia de los gallos sangrientos cambian los tiempos no lo podrán impedir ni con la violencia no lo podrán evitar ni con la violencia y se repite al fondo de la Moldavia camino en las piedras hay tres emperadores sepulgados en Praga lo grande no quiere grande y lo pequeño no quiere era pequeño la noche tiene doce horas después ya vendrá el día Después ya vendrá el día. Am Grohunde de der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser de Wenn Denn in Prag, das Große bleibt groß nicht und klein nicht, das Kleine. Hinachta zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Seiten, die riesigen Pläne, der Mächtigen kommen am Ende zum Halt, und gehen sie einher auch, die blutige Hähne. Es zeiten Da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt am Grund, der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht. Das Kleine. No 12 Stunden dann kommt schon der Tag dann kommt schon der Tag Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher auch wie riesige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Amgrunde der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß, nicht und klein, nicht das Kleine. Die Nacht hat zwölf Stunden. Dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag.